Mirá lo que me pasó, me está perdiendo el lavarropa. Si te pasó a vos también, seguí mirando el video que te explico cómo arreglarlo. Tengo este lavarropa y de repente me empezó a perder agua por atrás. Calculo yo que debe ser un problema de la bomba, pero bueno, vamos a revisar a ver con qué nos encontramos para adelantar el video, yo ya le saqué los tornillos del lado de atrás son muy fáciles de sacar y sacamos esta tapa que es de plástico antes de empezar a hacer cualquier reparación lo primero que hacemos es desenchufar el lavarropas no se vayan a olvidar de cerrar la canilla que le da la alimentación de agua acá tenemos la bomba de agua vamos a sacarle el agua que pueda llegar a tener esta manguera de desagote y esta otra que viene del tacho para eso vamos a bajar la manguera de desagote a un tacho hasta que salga todo el agua ahí está la parte más baja del circuito se tiene que quedar sin agua Una vez que la tenemos vacía ya podemos sacar la manguera. Por las dudas vamos a poner el tachito acá, para que no se nos moje todo. A ver ahí, sigue saliendo un poco de agua. Pero tenemos que asegurar que salga todo el agua porque si no vamos a chastrar todo. A ver. Para sacar esta manguera es solamente hay que apretar esta abrazadera, esta abrazadera que tenemos acá, y ya podemos aflojar la manguera, vacío el tacho, vacío el tacho y seguimos. Listo. sacamos esta abrazadera y ya podemos sacar la manguera, vamos a poner el tachito por las dudas, ahí, y sacamos esta otra abrazadera, vieron que es sumamente sencillo sacar estas dos mangueras, giramos ahí. Y ya está. Vamos a limpiar un poquito la bomba. Por una cuestión de prolijidad vamos a limpiarla y sacar un poco la tierra. Así es más fácil ver el problema. Yo calculo que el problema está acá en la bomba. No veo ninguna otra pérdida. Así que vamos a ver cómo la desarmamos. Para poder mostrarles cómo tenemos que hacer para sacar la bomba, le puse un espejo del lado de abajo y con un destornillador a ver si con el espejo se ve podemos sacar con el destornillador philip estos dos tornillitos ¡Ay, ay, ay! ahí está ahí sale uno se complica hacerlo con el espejo ahí sale el otro y sale trato de sacarlo y se lo sigo mostrando y después de estar peleando con un tornillo oxidado pudimos sacar la bomba sacamos esta parte de arriba que es el cubre para que no se moje y le sacamos estos dos terminales para desconectarla. Ahora lo que nos queda hacer es probar a ver dónde pierde la bomba. Yo calculo que debe perder por acá. Por algún lugar o por acá. Ya con la bomba afuera vamos a empezar a investigar un poquito. A ver cómo la podemos desarmar. Yo me encontré con agua acá abajo. Así que seguramente debe estar perdiendo por esta junta de acá. Vamos a ver cómo lo desarmamos. No es necesario cambiar toda la bomba. La bomba está impecable por suerte no tiene ningún problema tiene tres tornillos estos tres que me sirven para sacar la tapa de acá adelante donde van agarradas las mangueras de entrada y de salida de la bomba acá tiene el otro ahora le voy a explicar bien cómo funciona es un motor bastante especial tiene alguna rareza listo, ya salió esta es la turbina, fíjense cómo trabaja ahí está suelta y hay un punto que gira está bastante suelta esta parte esta turbina funciona de la siguiente manera el motor, no sé si se llega a ver acá adentro se ve la bobina está toda encapsulada dentro de este plástico estos dos terminales cuando le aplico tensión se genera un campo magnético y este es el núcleo del motor. Acá, esta parte, trabaja con un imán adentro. No trabaja directamente con un eje como cualquier motor. Tiene un imán adentro. En realidad lo que estoy moviendo acá es un imán. ¿Para qué es esto? ¿Para qué tiene un imán acá adentro? Ese imán está unido magnéticamente con este. Por eso lo puedo girar. Solo no estoy moviendo el eje del motor. En este momento lo que estoy moviendo es solo el eje de la turbina. Que está acoplado con este eje que tengo acá a través de un imán. ¿Por qué? Porque todo esto está encapsulado. Si yo esto lo saco, esto lo puedo retirar acá. Yo acá no tengo ninguna parte que se pueda unir o vincular con el eje de la turbina. Esto está hecho a propósito para que para que el agua no pueda llegar a, a entrar en esta parte que tengo acá y me la pueda estropear. Las bombas en las bombas convencionales que tengo por ejemplo para subir agua a un tanque acá tiene un sello acá les dejo una etiqueta con un video de cómo funciona una bomba de agua es bastante parecido a este sistema tiene una turbina con un sistema centrífugo acá lo que tenemos es más que nada un movimiento de agua esta parte de acá no levanta demasiada presión como la que necesito para subir el agua a un tanque. Acá lo único que necesito es desagotar el tacho del lavarropa. Esta bomba de vaciado del lavarropa, como les decía, trabaja con una turbina y no tiene una forma demasiado específica. Tiene una forma en donde solamente me permite mover el agua, pero no levanta demasiada presión. Esta parte, donde yo supongo que está perdiendo, está sellada con este O-Ring, este anillo de goma esta parte vamos a limpiarla bien ¿todavía no te suscribiste? activa la campanita y compartí una vez que la tenemos limpia le ponemos el o nuevamente y vamos a tratar de cambiarlo vamos a comprarle un o -ring nuevo porque este puede que esté un poco aplastado y ya no cumple con su función acá conseguí el o el repuesto no sé si se llega a ver, este que es el viejo, está aplastado acá. Esta parte tiene todo como mordido, aplastado. Entonces, por ese motivo es el que perdía. Acá conseguí este que es bastante parecido. Vamos a ver la medida. Este tiene... 2,41, 2,42. Y este tiene... 250, vamos a medir en varios lugares, la diferencia que tenemos acá es que este el nuevo es un poco más esponjoso, entonces es, se va a acomodar mucho mejor, igualmente lo que voy a hacer yo, le voy a poner un poquito de vaselina para que no se muerda y corra mejor, vaselina en pasta vamos a poner un poquito solo un poco, nada más que para que que corra lo ponemos en la ranura y vamos a tratar que no se gire ahí, que no se gire para nada, y vamos a ponerlo un poquito en la parte interna en donde tiene que asentar y de esa manera nos aseguramos que no se muerde porque si se muerde se pincha y tenemos que comprar el otro ahí está esto va a ir ahí y despacito lo hacemos entrar Acuérdense que tenemos acá estas muescas que nos marcan la posición. Ahí está. Yo calculo que se yo perfecto. Vamos a ponerle los tornillos. Este tornillo que es el que estaba oxidado que iba abajo. lo aprieto hasta que arrime, nada más, ahí, el sello lo tiene que hacer la goma, no la fuerza que le demos con el tornillo, ahí, y el último que tenemos acá. Creo que con esto vamos a solucionar el problema de la pérdida. Siempre digo, creo, porque bueno, hasta probar no podemos estar seguros. El otro temita, el tornillo que ayer me costó tanto sacar, yo le compré tornillos de inoxidable. Los que conseguí son en pulgada, no son métricos como esto, pero los vamos a hacer ir igual. Como compré el tornillo con la tuerca, lo puedo cambiar sin problema. ahí está vamos a reparar un poquito esto y seguimos con este soldador. lo que vamos a hacer es calentar un poquito el plástico lo derretimos a ver si lo podemos soldar y ahora para poner la bomba vamos a enchufar los terminales uno en cada uno no importa cuál va en cada lugar Es corriente alterna y ahora le vamos a poner esta tapa se acuerdan, esta tapa es para las salpicaduras. Esto va a presión. Vamos a ayudar con un destornillador. Para ponerla. Un poquito de fuerza. Y calzo. Ahí está. Yo le compré los tornillos de inoxidable. Para que no vuelva a pasar lo que pasó antes estos tornillos van a ir en reemplazo de los viejos tornillos termino de colocar esto y seguimos con el video yo lo estoy colocando con el espejo para no tener que dar vuelta el lavarropas a veces ponerlo de costado puede llegar a romper alguna otra cosa algún sistema de la suspensión entonces prefiero inclinarlo un poco y solamente trabajarlo así. Una vez que tienen la bomba colocada, solamente nos queda colocar la manguera. No se olviden de tener puesta la abrazadera antes de enchufarla. Esta apretamos. Y ya está puesta. Con la manguera que va en el desagote hacemos exactamente lo mismo. Ponemos la abrazadera. Y la enchufamos. Acuérdense que quede para arriba. Y la abrazadera también apuntando hacia arriba. Ya está listo. Bueno, ahora nos queda hacer la prueba. No le voy a poner la tapa de atrás todavía, la tapa que va acá, porque quiero ver a ver si pierde. Perfecto, ahí quedó solucionado el problema, ya no pierde más. Termino de ponerle esta tapa con los tornillitos y damos por finalizado el video. Espero que les haya gustado, si les gustó denme un like, ya saben, compártanlo con alguien que les pueda llegar a, a interesar y no se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos. Hasta acá el video de lavarropa, solucionado, nos vemos en el próximo.